¡Canza perros! Somos la santa carnal. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. ¿Qué onda brothers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy porque yo estoy excelente, cracks. Disculpen. Que el miércoles les quede mal con los videos. Pero recuerden que les dije que trataría. De subir lunes y miércoles cracks. No pude subir el miércoles ni pedo. Pero ahorita ya estoy a punto de subir este video. Ya a lo mejor como a las 12 o 11 de la, de la noche se subirá. Pero pues todavía estaríamos el lunes cracks. Así que cumplimos aunque sea cracks. Pero la verdad es que disculpen. Por la tardanza pero digo que. Se me dificulta mucho grabar cracks, ahora les traigo un video de Among Us o Among Us, como les quieran llamar. Espero que les guste, si les gusta denle like y no olviden compartir y suscribirse para que lleguemos a los 2000 suscriptores cracks. Y sin nada más que decir, soy el impostor y soy el mejor impostor cracks, así que vámonos cracks, vámonos. Nada que dice mi mamá que siempre no cracks, recuerden que mi QRS se había retirado pero ya regresó cracks. Si le van a dar mucho apoyo en sus videos y llegamos a los mil suscriptores, vamos a sortear tarjetas de Google Play Cracks. Así que vayan a darle amor a su canal, brothers. Cracks, yo me quería meter en las alcantarillas, cracks Pero al no, ver que iba ahí, mejor me detuve Me voy a hacer pendejo que voy a hacer abrir las cámaras No, cracks, la vieron ¿Listo? Yo sé quién son los impostores Entonces me voy a cámara. Voy a reportar a ver qué pasa. Así es, seguridad. Yo iba a ver cámara. Voy a dejar que entre, voy a dejar que entre No, creo que se lo queda yo, creo que... Ahora, aquí, ahora, aquí, ahora aquí. qué, ahora qué, ahora qué, ahora qué se puede impostar a ver qué pasa Uy, como que sospechan de mí, ¿eh? No, no, no, no, Bueno cracks, hasta aquí el video de hoy, espero que se encuentren muy bien, si les gustó este video no se olviden de dejarme un buen like, si no les gustó tan bien, seguiré subiendo Free Fire, pero si les gusta este, este juego seguiré subiendo videos de este juego, pero me voy a dar un espacio para que pueda yo subir videos de Among Us y videos de Free Fire, o si quieren directos de Among Us déjenme en los comentarios, hasta luego cracks.